La Comisión Nacional de Inclusión Laboral creada por la Ley 19.691 de Promoción del Trabajo para Personas con Discapacidad en el Ámbito Privado llama a interesados en diseñar su logo institucional. Tal vez tú, con tu creatividad y talento para el diseño, quieras plasmar en un logo el cometido principal de la Comisión que consiste en procurar que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar. En las páginas web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Mides, encontrarás las bases del concurso y, con toda la información, podrás ponerte en manos a la obra sin demora. Queremos que sepas que el autor del logo ganador recibirá una tablet que la comisión le entregará como premio y en señal de reconocimiento. También te pedimos que nos ayudes a que el desafío del concurso llegue a muchos que quieran aceptarlo. Que esta invitación circule y se multiplique por las redes.